Bienvenidos al curso Cuidados Bucodentales en Pacientes con Enfermedades Crónicas. Mi nombre es Claudia Gómez y soy docente de la Universidad Técnica Particular de Loja. En esta oportunidad los acompañaré en el desarrollo del presente curso. Según lo define la Organización Mundial de la Salud, el término salud implica el bienestar físico, mental, social de un individuo, mientras que enfermedad es la presencia de un mal o afección puntual. Esta etiología no siempre es única y en muchos casos, como en la diabetes, hipertensión arterial e infertilidad, se entiende como policausales. Esto significa que en el desarrollo de estas enfermedades pueden intervenir varios factores. La correlación que existe entre la salud general y la cavidad bucal es indiscutible. La mayor parte de las patologías crónicas que se dan en nuestro medio tienen un marcado impacto sobre la salud bucodental. Y algunas enfermedades orales generan mayor daño a nivel sistémico de esta manera la diabetes la osteoporosis el cáncer y la medicación para el manejo de alteraciones cardiovasculares y neurológicas entre otras afectan la condición oral los contenidos que se desarrollarán en el presente curso buscan fortalecer los conocimientos en materia de salud bucodental a través de la capacitación y la implementación de prácticas saludables con salud y enfermedad, enfermedades crónicas frecuentes, anatomía y fisiología bucodental, cuidados bucodentales en el paciente crónico, alimentación en el paciente con enfermedades crónicas, prevención dental en el paciente con enfermedades crónicas. Los contenidos previstos le brindarán la oportunidad de conocer y reconocer los agentes internos y externos que afectan la salud bucodental del paciente con enfermedades crónicas, con la finalidad de desarrollar medidas preventivas que favorezcan un mejor desarrollo en calidad de vida de la población. estoy segura de que el presente curso va a resultar muy motivador y enriquecedor para su salud y la de su familia. Por lo tanto, los invito a incursionar en este fascinante mundo de la salud bucodental. Bienvenidos.